No somos superhéroes, pero hacemos super paellas. Del 11 al 27 de febrero no te pierdas super paellas en restaurantes Los Mellizos. Más de 14 variedades de arroz desde el 16 euros para dos personas. Esta oferta es válida en los restaurantes Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos Puerto Marina, Almero, Pescadería Los Mellizos, Los Mellizos Fuengirola y Los Mellizos Marbella. Y por otra parte, los mellizos Málaga, los mellizos Soho y Saint-Tropez, los mellizos, ofrecerán raciones de paella a 5,90 y la media ración a 4,50. Este año también ofrecemos ofertas en otros platos de nuestra carta en todos los restaurantes y en nuestro vino de jornadas. ¡Te esperamos! Visita nuestra página web www.losmellizos.net